Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La encuesta de Datum trae uh, números que de alguna u otra manera reafirman los números de Ipsos del domingo pasado. Fíjese en el cuadro que vamos a desarrollar y comentar más adelante con eh, nada menos que Mauricio Sarabi, experto en sondeos, y Paula Távara, politóloga. Eso en unos minutos. Pedro Castillo tiene 41%, Keiko Fujimori 26%, de acuerdo a esta encuesta de Datum. Fíjese, por cierto, en el detalle del blanco viciado, que alcanza el 15%, y del eh, no sabe, no opina, del 18%. Estamos hablando ahí nomás de un 33% aproximadamente, que no... Opta por una o por otra opción. En el caso de Castillo, según la encuesta, que como les digo la vamos a comentar luego en detalle, en el caso de Castillo, para el elector que confía en Castillo, este representa el cambio que el país necesita, un 16% de valoración a esa cualidad. La otra es que tiene el mejor plan de gobierno el 15%, repito, de los que van a votar por Castillo. Y en el caso de los, los que van a votar por la señora Fujimori, señalan que es la mejor opción, es el menos malo o el mal menor. 24% de los electores que votan por la señora Fujimori. Y también otra virtud que sus electores destacan es que tiene el mejor plan de gobierno. Esto un 15% de ese 26% que vota por la señora Fujimori. Fujimori, la fecha técnica también la ponemos porque es lo que demanda la ley, es una encuesta a nivel nacional, se han tomado 1205 encuestas efectivas y el margen de error es de más menos 2.8%. Como siempre decimos en este programa, y lo vamos a decir hasta bien entrado mayo, hasta dentro de un mes, que todo lo que hacemos aquí es para que usted tenga la mayor cantidad de información posible que le permita votar informadamente, convencidamente, el domingo 6 de junio. Falta, no se apresure en este momento, repetimos eso, de tomar una decisión ahora. Mire, juzgue, escuche, analice los planes de gobierno, analice quién es quién alrededor de cada candidato. Es el mejor consejo que le podemos dar, por lo menos hoy jueves 22 de abril. Vamos a emitir a continuación eh, una entrevista pregrabada hace unas pocas horas del día de hoy con el politólogo Steven Levitsky. Recordemos que Levitsky eh, fue muy conocido en la elección del año 2011 cuando dijo sobre Ollanta hay dudas, sobre Keiko hay certezas. Levitsky es conocido en el mundo académico, en el mundo político, él está en Boston, y nos atendió eh, desde la Universidad de Harvard. Y es que en nuestro afán de conseguir la mayor cantidad de voces posible, recurrimos a grabar previamente una entrevista. Eso sí, tratándose del invitado, si está en el extranjero, y tratándose del momento político que vivimos. No es la regla, es la excepción. Pero una excepción, que así con todo, la hacemos con el mismo rigor... Y la misma dinámica como si fuera en vivo, porque usted no notará, ni notó y ni ocurrió ayer con Álvaro Vargas Llosa, ni un solo corte en la edición. Y nuestro afán, repito, es que usted anote, mire, escuche y piense sobre todo lo que está en juego en esta elección. Aquí la voz de Levitsky. Vamos a conversar a continuación con el politólogo Steven Levitsky, profesor de la Universidad de Harvard, que ha tenido la gentileza de atendernos en el programa. Profesor Levitsky, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por tenerme, Jami. es un gusto. Es un gusto también para nosotros. El profesor Levitsky se hizo muy conocido en el Perú en el año 2011 con una frase que debe usted recordarla inmediatamente, la diga, eh, sobre Oyanta hay dudas, sobre Keiko hay certezas. Eh, profesor, ¿usted reemplazaría el nombre de Oyanta Humala por el de Pedro Castillo y diría la misma frase hoy 2021? Sí, mira, eh, mi español no es tan bueno. También. Lo que dije era eh, que había dudas de Humala, pero de, de Keiko había pruebas, no certezas, dije pruebas. Uh -huh. Y diría lo siguiente, de, de Castillo tenemos, o yo tengo aún más dudas. Y de Keiko tenemos aún más pruebas. Claro, pero esas mayores dudas sobre Pedro Castillo entiendo que podrían estar desarrolladas respecto a su vinculación con el socialismo del siglo XXI, el proyecto que lideró décadas atrás el comandante Hugo Chávez desde Venezuela y que se extendió por América Latina. De hecho, Evo Morales respalda abiertamente la eh, candidatura del señor Pedro Castillo. Eh, ¿Ve usted un proyecto de estas eh, características gestándose en el Perú? Bueno, eh, eh, es posible, no hay ninguna duda de que Castillo tiene eh, o ha tenido algunas ideas radicales ante el sistema eh, un proyecto que no, no muy clara de reformar la constitución. Ahora, se puede con, con, reformar la constitución de una manera uh -huh. institucional, legal, democrático como está ocurriendo en Chile, pero hemos visto proyectos eh, autoritarios de imponer una nueva constitución de una manera plebiscitaria y uh -huh. termina destruyendo la democracia. Entonces, hay mucho que temer. Eh, ahora, las condiciones en el Perú son diferentes que en Venezuela. Eh, aún Evo Morales y su partido está de regreso en el poder en Bolivia y hasta ahora está gobernando democráticamente. Así que el hecho de que Evo Morales está con Castillo no significa necesariamente la muerte de la democracia. Castillo sería, creo, más débil que un presidente Chávez, un presidente Correa o Morales. No tiene partido fuerte. No va a ser muy popular, la economía está, está muy mal, Ajá. es muy diferente que, que Evo y, y Correa. Y algo importante, parece que los militares no estarían con él. O sea, no tiene mayoría en el Congreso, no va a tener sí. el apoyo del 70, 80% como tenía Evo, como tenía Correa, y no va a tener a los militares. Es verdad. Sin esos elementos, dudo francamente que podrá o que podría. Eh, concretar un pollito polivarial. Es cierto, porque hay eh, algunas variables que hacen singular el proceso de Pedro Castillo la representación, los porcentajes de electores que respaldan no solamente al señor Castillo, sino también a la señora Fujimori. Ambas candidaturas han pasado la segunda vuelta con un poquito más del 30%. Es decir, que hay, grosso modo, un 70% de peruanos que no ve con buenos ojos. De hecho, no ha respaldado la candidatura, directamente digo, de ambas postulaciones. Sin embargo, el señor Castillo tiene al lado a un señor llamado Vladimir Serrón, que no ha tenido ningún empacho en decir que eh, el socialismo del siglo XXI o las izquierdas radicales llegan al poder para quedarse. Que incluso Evo Morales no consiguió eso en Bolivia y que su partido, Perú Libre, sí lo va a conseguir. ¿Con esa crisis de representación ve viable usted las palabras de Cerrón o podría estar delirando? Mira, Serón es, eh, sus su posturas en, en el pasado ha sido abiertamente autoritario, ha sido no solamente chavista, sino madurista. todo Maduro, sí, es, sí. para mí difícil de, de, de entender cualquier, eh, bueno, eh, es, ha, ha tomado posiciones abiertamente autoritarias, sin duda. Uh -huh. El tema hay dos, hay dos interrogantes, hay dos preguntas. Primero ¿Cuánta influencia tendría eh, Cerón en el gobierno de Castillo? Castillo podría gobernar en alianza con Cerón, podría romper con Cerón. no sabemos. Uh -huh. eh, segundo, es, una cosa es, es hablar de quedarse en el poder, otra cosa es poder hacerlo. Y como dije antes, me parece a mí, como están las cosas hoy en día, que Perú Libre no tendría, aunque quisiera, que no tendría el poder de imponerse y quedarse en el fuego. Vayamos a la vereda de enfrente, a, a la señora Keiko Fujimori, a quien usted conoce bien, y yo comenzaba la entrevista precisamente citando alguna frase que quedó en la retina, en la memoria de muchos peruanos aquel 2011, pero tengo otras. Usted logró extraer, eh, en palabras de la señora Fujimori, frases como el trabajo de la Comisión de la Verdad ha sido positivo para el país, estoy a favor de la Unión Civil, y otras, ciertamente después el 2016, sobre todo el 2016, la señora Fujimori se fue mucho más a, a un ala conservadora. Que ciertamente estas frases podrían uh, no tener cabida en un plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori. Pero el respaldo a Vargas, de Vargas Llosa a la señora Fujimori, supongo que a usted le debe haber sorprendido tanto como a nosotros... Eh, no me sorprende tanto. Mira, la polarización en Perú es muy, es muy, eh, muy alto, eh, la, la opción de Castillo es mucho más radical que Humala en 2011. Humala convenció a muchos, eh, incluyendo a mí, ¿Sí? incluyendo a Alejandro Toledo, incluyendo a Vargasosa que no iba a ser eh, chavista, y de hecho no lo fue, ¿Sí? eh, no, hasta ahora no hay hoja de ruta en, en el caso de Castillo entonces no me sorprende demasiado eh, el apoyo de, de algunos liberales de derecha mm -hmm. a Keiko Fujimori claro. eh, no es una decisión que tomaría yo porque creo que el fujimorismo sigue siendo muy peligroso para la democracia y que mm -hmm. a diferencia de Castillo Keiko Fujimori sí tendría el poder para poder concretar algunas ambiciones autoritarias. Entonces, yo cuestiono la decisión de, de Vargas Llosa, pero no me sorprende mucho. Ajá, Ciertamente, bueno, hay todo un contexto histórico, pero en fin, eso puede ser materia para los historiadores. Pero me parece haberle entendido algo muy interesante, la palabra poder. Es decir, usted ve, digamos, dentro de lo que es esta compleja sociedad peruana que además está deprimida, hambrienta, con mayores índices de pobreza, bajo la peste como toda la humanidad, ¿ve usted eh, más probable un, eh, vamos a decirlo, afianzar, un afianzamiento del poder en la señora Fujimori, a diferencia del señor Castillo, ve usted digamos, problemas mayores de representatividad, en el señor Castillo, a diferencia de la señora Fujimori? ¿Me pareció entender eso? Creo que Keiko Fujimori tendría más facilidad en construir una mayoría en el Congreso. Uh -huh. Creo que tendría eh, el más apoyo en, en Lima, en sectores eh, de poder. Tendría más apoyo de los medios tendría más apoyo de los empresarios eh, y que podrías tendría la, el, la, la oportunidad de, de, de gobernar con mayorías Ajá. que es, es positivo para la gobernabilidad pero si tiene fines ilegales, fines autoritarios eh, ella lo que, lo que más temo es que tendría el poder para poder hacerlo Ajá. Castillo es, es es más incierto. Eh, yo creo que sí tiene ideas muy radicales, lo que no sé es si podría, me, me parece que podría terminar muy aislado uh -huh. con los medios en oposición, con los empresarios en oposición, con el Congreso en oposición, con el Poder Judicial en oposición, quizás con una mayoría de los peruanos en oposición. Uh -huh. Entonces, con todos esos actores en oposición, Castillo, para bien o mal, no va a, no va a poder hacer mucho. Claro, claro. Ese, ese análisis sobre todo me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento que ha llamado la atención de muchos, incluyéndome. El señor Castillo no esconde eh, probables decisiones que él tome, anticipadas, que vulneran el Estado de Derecho, que van contra la Constitución. Es decir, él mismo dice y vaya que hay que agradecerle en cierto modo la honestidad, él dice que llega y hace un golpe para instalar la Asamblea Constituyente, es decir, que este Congreso, el que ha sido elegido, no necesariamente tendría que instalarse. Es más, que él desactivaría el Tribunal Constitucional. En ninguna parte de la Constitución existe algo así. Es decir, ante este contexto que usted está elaborando tan prolijamente de tener en la oposición casi a buena parte de las instituciones, los partidos y la sociedad, que al señor Castillo no le quedaría más que, por ejemplo, traer a Lima a ronderos, traer a Lima a otros actores de la sociedad peruana, histórica y estructuralmente marginados y marginadas, para hacerse de un nuevo poder? Mira, es, la situación en el Perú es, es por, está polarizado y muy incierto. Eh, con, lo conocemos muy poco a, a Castillo, no ha gobernado nada, nunca ha sido electivo a nada mm. entonces es muy difícil saber qué haría en esa situación, creo que ni siquiera él ha pensado seriamente en que qué haría porque desde hace poco era casi una imposibilidad mm -hmm. su llegar a la presidencia entonces es una situación de altísima incertidumbre y repito no creo que ni él sabe y va a ser, ajá. Pero sí, él, él es, dice estas es cosas. Es una ¿sí? posibilidad. Él dice estas eso. cosas. ¿Cómo? Él dice estas cosas, ¿no? Sí, sí. Que as asamblea constituyente, sí. los ronderos, organizaciones de base de otras regiones del interior del país. Y claro, es, es posible si, si hace eso y termina o en la calle o en la cárcel dentro ajá. de dos semanas. Ajá. O sea, podría, podría provocar un golpe de estado o una vacancia. Dentro de, de, de, de poco se hace eso. claro. Entonces él tiene que pensar, una cosa es decir cosas cuando estás en 2% en las encuestas, ¿ok? Es sí. otra cosa decir esas cosas cuando eres presidente de la República. Y vamos a ver, no sabemos claro. cómo va a terminar su, su, su debate interno sobre eso. Es posible que sí, es posible que sí termina siendo súper radical. Pero sería una estrategia muy arriesgada que podría terminar este, destruyendo su presidencia, que podría terminar con él en la cárcel. Entonces, la verdad que no sabemos. Sí. Es lamentable que, que estamos en esa situación, eligiendo un presidente que genera tanta incertidumbre, pero creo que hoy en día no sabemos, no sabemos qué, qué camino va a escoger. Y, y repito, no creo que él sepa qué camino va a hacer a gobierno. Porque claro, para construir un análisis como el que pretendemos, sobre todo en esta parte eh, del señor Castillo, uno necesita antecedentes. Y él per se, el único antecedente que tiene es la huelga de maestros en el año 2017, que provocó la paralización de unos 70 días de los colegios eh, públicos en nuestro país. Incluso a pie de página, en una pequeña alianza coyuntural... ...con el fujimorismo de esa época, imagínese. Pero sobre la señora Fujimori... ...hay antecedentes que se remontan al gobierno de su padre... ...porque ella cuando decide lanzarse en esta ocasión... ...dice, asumo activos pasivos del gobierno de mi padre. ¿Cabría la posibilidad... ...que la señora Fujimori pueda... ...conseguir un mayor respaldo en el elector... ...que no la ve con buenos ojos... ...asumiendo compromisos, pidiendo perdón... No solamente por la actuación del gobierno de su padre, sino por su actuación en el quinquenio que termina con una bancada de 73 congresistas que lo que provocó, en resumidas cuentas, fue la dichosa obstrucción. El país quedó paralizado por censuras, vacancias y llevar al extremo la constitución en cuanto a herramientas de fiscalización y, como le dije, de vacancias y de censuras y todo lo demás. Con perdones así, con pronunciamientos y compromisos de esa índole, ¿la señora Fujimori puede conquistar aún más el centro, como casi lo conquista después de la conferencia de Harvard aquel 2011? Mira, el, el, el comportamiento a partir de 2016 es, es la yapa, ¿no? Ella tenía la, la mochila bastante llena en 2011, cuando vino a Harvard sí. y cuando empezó pa parecía... Que, que iba a empezar a, a repensar su pasado y quizás hacer una autocrítica, algo que terminó no haciendo. Uh -huh. eh, po podría hacerlo, pero ella es lo que más me llama la atención, viendo las encuestas después de la segunda vuelta, es que esa señora es muy impopular. Con la muerte de Alan García, ella ya es la reina de la impopularidad en Perú. Es la política más impopular uh -huh. en el país. Uh -huh. y, y por eso está perdiendo ante Pedro Castillo. Castillo no es un político muy popular, no uh -huh. tiene la, la, la, la mayoría con él, uh -huh. pero según Datum le gana por 15 puntos hoy uh -huh. porque Kiko Fujimori no es querido. Es mucho, mucho, mucho menos popular que en 2011 o en 2016 y eso se debe primero a, a, a la, la, los, eh, su proceso el eh, problema de corrupción o de de de dinero la acusación que tiene eh, la acusación que tiene y segundo por el comportamiento del fujimorismo en el Congreso y según todas las encuestas fu, no fue apreciado por por la población uh -huh. o sea, y, Tuvo una responsabilidad, una mayoría en el Congreso tuvo la oportunidad de, de, de, de ayudar a gobernar, a, a gobernar el país en cierto sentido y fue muy responsable, incluso el flujo mm -hmm. de poder. Intentó básicamente tumbar el gobierno, la gente lo sabe, y terminó, terminó siendo mucho, mucho menos popular que hace cinco años. La, la, la gran paradoja. El es que ella ha sido derrotado políticamente, ganó 40% en la sí. primera vuelta en 2016 sí. y ha sido totalmente derrotado políticamente entre 2006, 2016 y hoy. Ganó 11% de los votos emitidos en 2021, pero terminó en la segunda vuelta. Hmm. Pero a mí me parece una... una una, una lucha muy difícil, mucho más difícil que hace cinco años. Eso de perder perdón, no solamente por lo de su padre, sino por lo que ha hecho ella a partir de 2016. Tremendo el escenario que estamos viviendo aquí en el Perú, profesor. Y eh, ciertamente tenemos por delante, cuando menos, un mes y un poco más para que los peruanos podamos reflexionar. Yo digo aquí en el programa, cada noche que se puede, que nuestros televidentes, el público en general, no tome una decisión ahora. Que se evalúe, que se piense, que se mire, que se analice y como que en una cura de silencio de un mes y un poco más para recién allí tomar una decisión, porque pueden pasar muchas cosas y de hecho los candidatos tendrían que hacer muchas cosas. ¿Usted cree que estamos entre el socialismo del siglo XXI y el fujimorismo de los 90? ¿En medio de una peste además? No necesariamente. Es... es es un verdadero cancericida, para usar las palabras de, de Vargas Llosa, en las elecciones de 2011 sí. es, una, es una decisión terrible que tienen que tomar los, los votantes peruanos pero no está todo dicho sí. eh, una cosa es elegir un gobierno y siempre siempre, siempre es una, es una terrible idea elegir un gobierno no comprometido con la democracia lamentablemente los dos candidatos Uh -huh. en la segunda vuelta, no están comprometidos con la democracia. Pero elegir un gobierno no comprometido, comprometido con la democracia, aunque sea malo, no es, el, no es el fin. O sea, la sociedad tiene su papel, los medios tienen un papel, las organizaciones de la sociedad civil, la, la, los, los chicos que pueden manifestarse en la calle, la sociedad no tiene que aceptar pasivamente eh, el gobierno puede resistir, sí, si hay abusos en el poder, si hay jugadas autoritarias, sea por izquierda o por derecha, mm -hmm. la sociedad puede responder. Así que no es, no estamos condenados todavía a nada. Exactamente. El profesor Steven Levitsky, con nosotros, muy reconocido politólogo. Gracias, profesor, por esta entrevista. Ha sido un gusto volver a escucharlo y que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Muy bien, el profesor Levitsky después de algún tiempo, algún buen tiempo, reaparece nuevamente con la señora Fujimori en carrera. Y como bien dice el profesor Levitsky, no todo está dicho, o sea, nada está dicho. Pausa y regresamos.